Cosas que no hacer cuando estás embarazada. Nunca bebas alcohol durante el embarazo. El alcohol está prohibido para las mujeres embarazadas, ya que su consumo provoca una serie de defectos congénitos y complicaciones. Beber alcohol aumenta significativamente el riesgo de aborto espontáneo o muerte fetal, de que tu hijo padezca de algún tipo de discapacidad en su desarrollo más adelante en su vida y de que el feto desarrolle el síndrome de alcoholismo fetal, FAS, por sus siglas en inglés. Elimina completamente el consumo de alcohol de tu dieta durante el embarazo con la finalidad de evitar el riesgo de sufrir estas complicaciones. De ser necesario, busca la ayuda de un terapeuta especializado en el uso de drogas y alcohol. Si llegaste a consumir alcohol antes de saber de tu embarazo, no te preocupes, mientras abandones tus hábitos de consumo, es poco probable que experimentes complicaciones relacionadas con el alcohol. La cerveza sin alcohol y el vino en realidad contienen una cantidad pequeña de este componente, lo que los hace sustitutos inadecuados de la cerveza y vino convencionales. No fumes. Por lo general, se recomienda no fumar ningún tipo de sustancia, ya que es muy dañino para los pulmones. Esto es especialmente cierto en el caso de las mujeres embarazadas, Puesto que, lo que sea que fumes, tu bebé lo fuma también. El feto absorbe la nicotina y el tabaco presentes en el torrente sanguíneo, lo que incrementa la probabilidad de muerte fetal, aborto espontáneo y un bajo peso al nacer. Algunos estudios revelaron que los bebés cuyas madres fumaron durante el embarazo tienden a convertirse en fumadores crónicos. Elimina este hábito de tu vida, incluyendo los cigarrillos convencionales, los electrónicos y la marihuana. Aléjate de las drogas ilegales. Las drogas de cualquier tipo, en especial las drogas callejeras, son sumamente peligrosas para el desarrollo del feto. Las drogas recreativas prácticamente garantizan que tu hijo sufra de algún defecto congénito o complicación, puesto que tienen un efecto significativo en la función corporal y cerebral tanto tuya como la de tu hijo. Además, las madres que son adictas a las drogas y continúan consumiéndolas durante el embarazo pueden pasar su adicción a sus bebés. El recién nacido se vuelve adicto a las drogas y sufre los síntomas de la abstinencia de la misma manera en la que lo hace un adulto. Si utilizas drogas recreativas o eres adicta, consigue ayuda de un psicólogo o de una terapia de grupo para proteger la salud de tu bebé en crecimiento. Si es posible, mantén un estilo de vida libre de drogas posteriormente al nacimiento de tu hijo en beneficio de tu propia salud. No pases mucho tiempo en las bañeras, saunas o cuartos de vapor. Aumentar demasiado tu temperatura corporal puede ser peligroso para tu feto, ya que los estudios han correlacionado a las altas temperaturas corporales con las complicaciones en el desarrollo y defectos congénitos. Si bien las duchas y baños calientes están bien, pasar periodos de tiempo prolongados en ambientes muy calientes puede provocar graves problemas, sobre todo durante el primer trimestre. Evita cualquier ambiente en el que la temperatura exceda los 38 grados centésimo primer efe si tu presencia ahí es absolutamente necesaria, limita tu tiempo de estancia a menos de 10 minutos. Elimina el consumo de cafeína de tu dieta. Si bien el café, el té y los refrescos pueden ser las bebidas preferidas, si contienen cafeína, pueden ser perjudiciales para el desarrollo del feto. Estudios han demostrado que el consumo de cafeína durante el embarazo está vinculado a índices altos de abortos espontáneos y complicaciones en el nacimiento. Es mejor eliminar completamente la cafeína de tu dieta, pero algunos doctores creen que un consumo de hasta 200 miligramos, equivalente a 280 mililitros o 10 oz de una taza de café, al día es seguro. Si es posible, opta por beber café, y refrescos libres de cafeína o descafeinados. Los alimentos que contienen cafeína, como el chocolate, están bien si se consumen con moderación, ya que sus niveles son bajos. Evita las toxinas ambientales. Algunos químicos y toxinas son particularmente peligrosos para las mujeres embarazadas que entran en contacto con ellos, aun cuando sean inofensivos para las no gestantes. Los solventes para limpieza, los químicos fuertes, los metales pesados, como el mercurio y plomo, y algunos agentes biológicos, como el asbesto, están relacionados con las complicaciones y defectos de nacimiento. Si trabajas o vives en un lugar en el que puedes entrar en contacto con estas toxinas, haz lo posible para evitarlas en todo momento. Realiza cambios en tu estilo de vida si es necesario. No cambies la caja de arena, si tienes una tan azarosa como puede parecer, una infección peligrosa conocida como taxaplasmosis se encuentra presente en las cajas de arena para gatos y puede esparcirse rápidamente hacia las mujeres embarazadas. La enfermedad podría no presentar síntomas reconocibles en la madre y pasar al feto sin ser detectada provocando un daño cerebral y ocular serio en el bebé en crecimiento. Si tienes una caja de arena, Mantente alejada de ella o pídele a un amigo o familiar que se encargue de limpiarla regularmente. Evita comer carne cruda o poco cocida. Algunas enfermedades transmitidas a través de los alimentos, como la taxaplasmousis, sí, aquella presente en la caja de arena para gatos, y la listeriosis, a menudo se encuentran presentes en carnes poco cocidas o crudas. Estas enfermedades pueden ser muy peligrosas para un feto en desarrollo, por lo que es mejor evitar las comidas donde se encuentran. Evita comer cualquier tipo de mariscos, pescado crudo, como el sushi o el sashimi, carne cruda o chamuscada y huevos crudos. No comas ciertos pescados que contengan altos niveles de mercurio. Los metales pesados, como el mercurio y el plomo, son sumamente dañinos para un feto e incluso pueden causar la muerte si se ingieren en grandes cantidades. Algunos pescados tienen niveles particularmente altos de mercurio, lo que hace que su consumo sea peligroso para las mujeres embarazadas. Entre estos pescados están el pez espada, el tiburón, la caballa, el filete de atún y el blanquillo. Sin embargo, el consumo de peces como el atún enlatado, el salmón, el jálabat y el bacalao es seguro durante el embarazo. Reduce el consumo de cualquier tipo de pez, incluso los más seguros, a una o dos veces por semana durante el embarazo. No comas ningún tipo de queso no pasteurizado. Si bien una porción de queso blando puede parecer deliciosa, los quesos frescos no pasteurizados pueden contener bacterias que son responsables de una serie de complicaciones durante el nacimiento. Es por ello que es mejor para las mujeres embarazadas evitar su consumo de alguno. Los quesos frescos no pasteurizados más conocidos son el brie, el feta, el camembert y el azul. Es más seguro consumir quesos duros como el cheddar, el suizo y el abartí.